O mi canal, yo soy el Marquito Ay, ay, ¡Hola! Uh, y en el video de esta semana voy a compartirles por qué no me gusta el puto invierno Sí, como ha escuchado, el puto invierno Sé que esto no es un tema normalmente que se comente en el YouTube Pero saben que este canal es así Hablo de todo lo que se me ocurra Esta cabeza nada no más hay caca Porque si mi cerebro produce caca, en mi boca es un ano que le expulsa. Lujo Así de sencillo, antes de ir al grano, recuerda darle like a este video y si es el primer video que ves de este beautiful pero interesante canal, suscríbete. Pero ya, así que vamos al grano, ¿por qué no me gusta el invierno? Pues, pues, pues, tiene muchas razones, pero empecemos por una de ellas, en el invierno hay Frío. No me gusta el frío A ver, el frío te obliga a comprar ropa de invierno Ropa que te vas a poner uno o dos meses al año Y con los presos que se trae la ropa de invierno No me compensa El frío también trae la etapa hipócrita de las relaciones El tiempo de frío es cuando más se quieren Está el tiempo de calor Duermen muy separada, aléjate apes, e, Tú pa allá. Pero en tiempo de frío quieren dormir más apretados que nunca Quieren amarse más ¡Que nunca! O sea, deberían amarse el año entero Every year bien en inglés Every year, baby Suscribirse for my, my channel The YouTuber I'm a YouTuber Cuba, baby huh? I'm so huh? I'm fine, novia <muchas> Baby <muchas> <muchas> Además el frío en las personas trae cambios físicos, tanto en hombres como mujeres. Por ejemplo, en los hombres, nuestro miembro masculino se disminuye considerablemente. Vamos, el efecto cuello de tortuga. Algo así sería, ¿ves? Algo así. Y en las mujeres, sus meloconcitos hacen efecto estiramiento. Les salen dos espadas de los pechos. Vamos, que literalmente tú quieres abrazarlas y terminas clavándote una aguja que te entra por aquí y te sale eso pasa pasa pasa otra cosa que no me gusta de invierno son las ofertas o sea en fin de año todo quiere bajar de peso peso no precio precio precio precio precio todo el año caro y ahora fin año quieren vendértelo como que ganga, ganga, oferta especial, ganga. Y lo que hacen es incitarte a comprarlo. No existe persona que pueda terminar fin de año con un puto dinero en el banco. A ver, yo ni cuenta tengo. Pero con las personas sucede así. Las personas se meten 10 meses del año sin comprarse lo que les gusta porque no tienen dinero. Y viene el invierno y se lo compran. Y tú me dirás, Marquitos, ¿qué tiene eso de malos? Pero, o sea, rebajan los precios. Y yo te digo, tienes todo. Malo. Ahí te das cuenta de la hipocresía de las empresas ¿Por qué tú crees realmente que las empresas les gustaría perder dinero en invierno? Pues no, ahí te das cuenta que todo el año estuvo elevado realmente los precios O sea que existe una hipocresía comercial Nos están engañando Vivimos en una Matrix De aquí tú sabes, look Matrix Aquí estoy, aquí no estoy Aquí estoy, aquí no estoy Aquí, estoy? aquí no estoy, ¿Aquí estoy? Aquí no estoy. También tengo un problema muy grande con el invierno en Latinoamérica. O sea, los países de Norteamérica y de Europa hay un invierno lindo, un invierno bien frío, un invierno con nieve. Aquí es pura frialdad, pura humedad, puro frío, ve, Yo no sé por qué cada vez que grabo un video me voy del tema así tan fácil. La verdad es que toda mi vida he visto videos de gente jugando con nieve. Y de verdad que en el pecho me duele porque es un sueño que siempre he querido cumplir. Poder jugar con mis amigos. Poder jugar con mi familia. Poder jugar con mis perros y mascotas. Pero no. Tuve que nacer en la puta Latinoamérica. Que en vez de jugar con bolitas de nieve... Tengo que jugar con piedras. ¡Coge Alfredo! ¡Ay! ¡Ay Alfredo! ¡Ay! ¡Mata Alfredo! ¡Me ¡Ay, me Un like y cinco segundos por Alfredo que se murió. Mm, ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Oh! ¡Ay! Otro muerto más. La verdad yo resumo este video en que tal vez es que yo no he disfrutado la Navidad al 100%. No he visto la nieve. Digo las parejas, pero tampoco tengo parejas. O sea, no sé. Disfruto de esas ofertas, o sea, Cuba no tiene ni Black Friday ni compras por Christmas. Oh, baby, happy Merry Christmas, baby. My hair is my regalo for you. O sea, o sea, I love you for you. Ah. Y aún así me pregunto por qué soy yo soltero. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a este beautiful e interesante canal. Y yo soy el Marquito. Vaya, vaya, esto te estoy dominando los Grammy, seguramente Y al final de este videito te voy a dejar otro videito, una pestaña que te va a salir, eh, para allá Hablando otra de mis andeserías, tú sabes, de toda la mierda que yo se por la boca Y si te gustó, suscríbete Y si no te gustó, suscríbete Amaría si fueras mis fans, pero también amaría si fueras mi hater, Porque entre el amor y el odio hay una línea muy fina que con un beso mío la rompa. Y hablando de besos te mando un beso muy grande para que te sientas bien en esta Navidad. Y es el mala educación, es de eh, mandarte besos porque es el mala educación. Así que te lo doy. Mm.